Ey, ey, ey Ya, yeah, ya yeah. Uh, tu Ya, yeah. ey, ey, ey Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Tengo olvida la piel La tengo rota, lo puedes ver Tú no tienes nivel Yo tengo ropa y tiene mis pie. Os voy a agradecer Por lo que tengo y lo que tendré No se lo pueden creer Soy el tres tres. 033 Para quitar el extremo, No tengo tres, pero una a la vez Esto suena muy bien Por todo el esfuerzo que le puse Bajo a pa, pa, la plaza a piel. Para si haga lo vemos morden villan. no lo pueden tener. Y quiero, y quiero entender cómo lo hacemos. Y no pueden, piden y piden que lo superemos. Ya no lo veo, ya no lo ven. Mi, mi me vengo del mismo infierno. Si, yo no sé, no sé. Y con el ampuero. Y si me muero, me van a hacer. Hablo, hablo, yo quiero y como quiero, yo solo quiero, tú yeah. te en no quiero, puto en primero te cagaste, a vaya a la plaza y por canasta te vieron la pasa, ey, estoy con el ampuero y si me muero vuelvan a hacer, vuelvan a hacer. Fue rojando con sus gatas fumando marihuana, los giles a mí me llaman, no contesto hasta mañana. Fue rojando con sus gatas fumando marihuana, los giles a mí me llaman, no contesto hasta mañana. Atando a 200 siempre Flotón y montana, ¿cómo te lo explico? yo siempre me lo mando. No sé si por la ropa, por la prenda, papagana, Ven, vamos a estar que yo te llevo pa' Tijuana Tu polo al que no me llega ni a la espada Le saco el porte y se lo pongo en la cara Aquí se hace siempre lo que te dé la gana No te pegues a mis zapatos Que yo contigo solo quiero pasar un buen rato y Me vengo del mismo infierno, sé yo no sé y Estoy con el ampuero y si me muero me van a hacer Estoy con el ampuero y si me muero me van a hacer Estoy con el coca le en la boca para tu mujer Ya, yeah. el pagano los lente, lentes cocaína 42 ampuero 42 guns, los favoritos, no me da fuerza